La primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial Duarte acogió en todas sus partes la acción de amparo incoada por los vocales que componen la Junta Distrital de Senoví. La parte demandante exigía, mediante la acción constitucional, obtener las informaciones y soportes de todas las operaciones que envuelven erogaciones de recursos económicos de dicha Junta. Bien, la acción constitucional de amparo que elevaron los señores vocales de Senoví perseguía en primer orden lograr las informaciones que se habían requerido tales como fotocopias de cheques, nóminas, informes, comprobantes, pago, egresos, ingresos, o contrato de obra, adenda, etcétera, etcétera. A los fines de qué? A los fines de transparentar esa gestión municipal dirigida por el señor Jorge Antonio Saldivar Mena en Cenoví. En ese sentido. Nosotros incubamos ese acto de emplazamiento, él se negó en todo caso a entregarnos esas informaciones, no sabemos lo que escondía y en el día de ayer la juez entonces emite esa sentencia favorable en favor de la entrega inmediata de los documentos que, y las informaciones que hemos requerido. Agrega el representante legal que continuarán otros procedimientos para transparentar la gestión actual. Que fueron condenados o fue condenado el director de la Junta